Instalar el intérprete de Python es eh, sencillo. Tenemos que utilizar un navegador para ir a la, a la land page de Python, que eh, tiene su pestaña acá en download, que básicamente nos ofrece ya la última versión y eh, ya ha detectado el sistema operativo, de manera que podemos descargar la versión para este tipo de, de sistema. Si quisiéramos descargar otra versión, bueno, podemos ir a All Relays y este, ahí elegimos. Fíjense en que lo que hace es descargar un instalador, que eh, lo podemos ver directamente en la, la carpeta donde se ha descargado. Y desde ahí deberíamos ejecutarlo para que se instale en la computadora. La instalación eh, tiene dos modos, o sea, la rápida, que es que instala para el, para el usuario que está utilizando la computadora. O una alternativa donde este, se mejora, se configura la instalación. Personalmente sugiero que hagan esta. Van a instalar todo, esas, todo lo que está marcado en la primera pantalla. Y en esta segunda pantalla yo les voy a sugerir que instalen para cualquier usuario, o sea, para el administrador y para otros usuarios. Y que agreguen Python a las variables de entorno. ¿sí? Fíjense que cuando cambiamos eh, el, para todos los usuarios, o para el usuario que está ejecutando, se produce un cambio en, el, en, en la ruta de acceso a la instalación. Eh, otra cosa que también les sugiero es que la carguen en la raíz del disco. Eso es todo. Tendrán Python 3.10, 3.11, 3.3, lo que tengan. De esa manera va a estar muy este, organizada, Toda la instalación. Obviamente les pide el permiso necesario para poder hacerlo, porque este, tiene que tener permisos de administración para hacerlo. Y comienza la instalación, eh, que lleva un pequeño tiempo, no hay problema por eso. Una vez completada la descarga, compilar todo lo que hace falta, eh, Python está listo para que se pueda utilizar. Una vez instalado, simplemente podemos ejecutarlo. Para eso, vemos que tenemos, o sea, vamos a tener acá últimos, eh, los recientemente agregados, o si buscamos en Python, acá tenemos Python 3.10, bueno, vamos a tener eh, los distintos productos. Eh, básicamente, son dos los que nos interesan. Este, que es el intérprete de Python, propiamente dicho, que acá uno puede poner, este... una sentencia y la ejecuta y para salir se sale con white Y la otra alternativa es el idle lo buscamos nuevamente porque esto de los últimos agregados está un tiempo nada más. El idle, el IDLE es el entorno de desarrollo y aprendizaje, learning, environment. ¿bien? Este entorno de, de desarrollo es también un, un intérprete, yo puedo escribir una sentencia, bien, y la puedo ejecutar, pero además me permite editar un programa, ejecutarlo, bueno, es lo que Python, la organización mundial, la, la Python Software Foundation, nos ofrece como eh, herramienta para ejecutar, para editar y para trabajar con Python. Por supuesto que hay otros entornos que son eh, preferidos, ya cada persona prefiere su entorno de desarrollo.